hola bienvenidos en esta oportunidad vamos a mostrar cómo armar una tabla de contingencias o realizar una tabulación cruzada usando excel y una de sus herramientas la tabla dinámica que permiten hacer un análisis fácil y rápido antes de comenzar el análisis debemos asegurarnos de tener correctamente tabulada la información esto quiere decir que debemos tener las preguntas como encabezado de columnas y las encuestas como encabezado de filas entonces todas las respuestas de un encuestado estarán en una fila y todas las respuestas a una pregunta estarán en una columna en el primer nivel de análisis lo que se hace es un recuento de la frecuencia o las respuestas de todas las opciones para una pregunta en este caso turno tiene tres alternativas tendremos los totales para cada una de estas alternativas nivel de satisfacción cinco alternativas y cada una tendrá sus totales el segundo nivel de análisis se corresponde a la tabulación cruzada o tabla de contingencia donde se cruzan dos preguntas y la utilidad principal de esta herramienta es entender la diferencia o la uniformidad de grupos en estas dos variables que estamos comparando pero la mejor forma es verlo en la práctica por eso vayamos al excel Bien, tal como decíamos, lo primero es verificar que la información esté correctamente tabulada. Entonces, preguntas en encabezado de columna, encuestas en encabezado de fila. Y debe estar codificado. Entonces, el género femenino será 1 y masculino será 0. Nivel de satisfacción muy satisfactorio será 100, nada satisfactorio 0 y en una escala decreciente de 25 en 25. Y el turno será 1M, 2T y 3N. Para realizar la tabulación cruzada vamos a usar, como dijimos, la herramienta tabla dinámica del Excel. Entonces seleccionamos el rango de datos, vamos a insertar tabla dinámica. Acá vemos el rango que tenemos seleccionado y que vamos a insertar esa tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva. Ponemos aceptar. Y acá tenemos la tabla dinámica o el creador de tablas dinámicas. Vamos a hacer entonces el primer análisis, la tabulación simple, ponemos nivel de satisfacción como columnas, lo ponemos como valores y acá le pedimos en la configuración de campo que realice un recuento. Y entonces y acá tenemos el recuento de respuestas. Bien, vamos a seleccionar esta fila y la vamos a pegar en esta tabla que tenemos armada como valores esta tabla entonces será la tabulación simple tenemos la distribución de frecuencia para cada uno de los valores y vemos que la mayor concentración se encuentran en satisfecho y muy satisfecho volvemos a la tabla dinámica vamos a cambiar la configuración de campo le vamos a poner promedio y vamos a observar que el promedio de las respuestas es de 71,875. Ahora vamos a hacer la tabulación cruzada. Para eso voy a mover el nivel de satisfacción a encabezado de fila y voy a poner el encabezado de columnas, el turno horario. Y acá tenemos el promedio de las respuestas para cada una de las cosas relacionando el turno con el nivel de satisfacción. Lo selecciono, lo copio y lo pego en esta tabla que ya la tengo armada con el texto y no con la codificación lo pego como valores y acá vemos la principal utilidad de la tabulación cruzada o la tabla de contingencias es la comparación entre distintos grupos vemos que en el turno mañana el promedio de satisfacción está en 90,62. en el turno tarde está en 81 y en el turno noche está en 43,75. Vale la pena entonces remarcar que mientras la satisfacción tiene un promedio de 71,88, el promedio de cada uno de los turnos es bien diferente. ¿no? Entonces otra vez esta es la utilidad de la tabla de contingencia o de la tabulación cruzada. Bueno, espero que les haya sido útil. Les recuerdo que pueden descargar el archivo Excel de aprendizajeactivo.com.ar o en el link de la descripción. Que tengan muy buenos días y hasta pronto.